Hola qué tal gente, bienvenidos a nuestro canal Hoy estamos a sacar un nuevo video y bueno chicos eh, Hoy les voy a mostrar cómo sería la biografía De Raptop, así de simple Para toda la familia, no sé si esta sea una biografía Verdadera, no sé si es que se alimentaron O algo así, pero yo les voy a traer esta información Igualmente la abajo en la descripción Les dejaré la página donde la encontré, que es la página Geometrypedia, vale, es Geometrypedia y pues bueno chicos Encontré la biografía que ha en los videojuegos No, no la biografía de, de dónde nació Y todo eso, vale, en los videojuegos, vale O me, más dicho, si sí, en los videojuegos y todos los juegos que ha sacado creo que han sido 5 Así que pues bueno, hoy se las vengo a contar Vale chicos, entonces empezamos Robert comenzó a tomar interés en la creación de videojuegos Debido a su afición natural para el diseño, el arte y la programación En una entrevista con Frederick Shader ¿Qué coño? Shader, Schad algo así o Yo que sé qué coño será ese nombre Y PlayAndroid.com Dijo que también hay algo intrigante acerca de ser capaz de crear algo por cuenta a partir de cero esto es especialmente aplicable a los juegos más pequeños Donde se puede trabajar en solitario o en un equipo muy pequeño El desarrolló los juegos Bomb Link y Memory Mint para iOS Utilizando el programa Cocos 2D iPod Bueno, es, los que no sepan ese Cocos 2D es un programador de videojuegos Pues por el nombre lo dice que es un programador Pero para los que no sepan, para los que no entendieron Pues es un creador o es un diseñador de videojuegos Cocos, ¿vale? Los juegos ganaron popularidad rápidamente en los dispositivos móviles y Robert continuó trabajando en, las en, en el desarrollo de los videojuegos móviles, liberando desesperadamente espacio de su móvil. Los juegos fueron nominados para el mejor juego para móvil. O sea, o sea, el mejor juego de móvil y eran los primeros Eran que eran bomblys y toda esa mierda Y no había salido geometrías todavía, ¿vale? En la edición de ese año De, lo, de los premios de juegos suecos Robert ganó el premio Y recibió dos teléfonos Samsung Galaxy S3 De ARM, o sea LOL, puto amor ¿Qué coño? ¿Qué coño casi botó el micrófono? Puto amo, el roto, puto amo. Patrocinador del evento como premio. Más tarde presentó los juegos en dispositivos Android. Más tarde, en agosto de 2013, Robert comenzó a trabajar en un juego llamado Geometry Jump. Esto fue más tarde renombrado Geometry Dash, ¿vale? Porque él prefería dicho nombre, ¿vale? El, no sé, el nombre. Yo, Geometry Dash Jump, no, no. No, como que no iba a trabar mucho. Así que Geometry Dash, ¡pam! Y ya, esa es la historia, ¿vale? Porque prefería dicho nombre El juego subió a la cima de las listas de popularidad Y ganó grandes cantidades de descargas en todo el mundo Debido a la boca a boca En 2014 Geometry Dash fue descargado más de 20 millones de veces Tanto en versiones completas y light. Dijo que él desarrolló un juego, bueno Geometry Dash En su MacBook Pro, ¿vale? Y luego tomó su naturaleza adictiva de la App Store Convirtiéndose en el mejor pagado de las aplicaciones para iPhone y iPad para el mes de junio de 2014 en Canadá, superando a Minecraft, Poké edición y un cuarto oscuro. O sea, LOL, y ahora no hablamos de, de 2016 o 2015, porque es que 2016, ya hasta ahí va, hasta ahí es, chico, ¿vale? Hasta ahí es. Pues vale, hasta ahí hablamos. Y pues, eso que no estamos hablando de 2015 y 2016, porque en 2015 y 2016 subió Geometría la fama un montonazo. O sea, eh, Robtop estará ganando un montonazo. Dicen que él no trabaja solo, trabaja con como que con tres personas más, pero no, no creo mucho de eso así que pues sí, eso fue básicamente la historia de los videojuegos de él, cuánto ganó, todo eso, cómo empezó y pues bueno, espero que les haya gustado en los juegos, ¿no? no se vayan a equivocar en la vida real, ¿vale? entonces espero que les haya gustado el video, chicos ya saben, eh, más tarde subiré un video de, así de curiosidades de geometría ¿vale? que también lo encontré en esta página y pues que muchos como están llegando muchos nuevos a la comunidad y muchos también están llegando a este canal y tampoco son nuevos en Geometry Dash, pero para enseñarle un poquito de estas cosas, que bueno, pues por pues, supuesto yo me sé desde hace harto. Porque yo no soy, yo, yo soy como veterano en este juego, ¿vale? Yo casi 3 años jugando, bueno, si, si termino este año jugando Geometry Dash, ya llevaría 3 años jugando Geometry Dash. Y pues, yo sé más o menos de esto, y como está llegando mucha gente nueva, pues mucha gente nueva no sabe cuál, ni cuál fue el primer nivel que creó Robtox, ni nada de eso y cómo se llamaba antes geometrías Nada de eso, ¿vale? Así que pues bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben chicos, más tarde subiré ese video. Espérenlo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.